Oiga jefe, ya me han tirado jefe de igual en su vida ¿Qué hacemos en la sierra, viendo gente? ¿Qué pasó viejo? Chamba, chamba, ¿no? Mijo, como dicen allá, el menos muere del norte, ya se lo sabe, acá siempre se...